Bienvenidos a un video más, a un ejercicio más. Vamos a seguir practicando con integrales. Te invito a que veas acá esta situación, esta expresión matemática que tenemos que integrar. Eh, analízala y ahorita la vamos a trabajar en conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, pausa el video. ¿Listo? Ahí lo tienes. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tenemos 1 sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Tú dices, bueno, esto es raíces, polinomios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Auxilio, auxilio. Bueno, te voy a decir algo. Si piensas en cambios de variable, tú puedes hacer lo siguiente. Si tú dices que x al cuadrado más 1 es tu cambio de variable, eh, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo. Que u sería x al cuadrado más 1. Vamos a escribirlo a ver qué pasa. De u, Sería 2x, ¿cierto? 2x por la derivada de x al cuadrado, 2x, más, más 0, 2x de x. Ay, ¿y ahora qué hago? Porque es que, mira que genial. Y x al cuadrado, por si acaso, tú puedes decir que x al cuadrado es igual a u menos 1. ¿Sí o no? Tú puedes decir que x al cuadrado es 1 menos 1. ¿Quieres aprender matemáticas gratis?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 Entonces en el fondo, eh, tú feliz de la vida, tú dices, bueno, voy a hacer mi cambio variable por aquí. Y aquí nos quedaría el x al cuadrado, que es u menos 1. U menos 1 que multiplica por la raíz cuadrada de u. Porque es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, raíz cuadrada de u. Uh -huh. Y ahora qué... Y ya, espérate, porque no hemos terminado. Aquí queda de x. Resulta que de x... De U sobre 2X. O sea, mm -mm. Ahí quedó, se trancó, se trancó el yoyo. Entonces resulta que te voy a dar una estrategia, una sugerencia y una manera de trabajar esto cuando el cambio de variable que tú estás pensando es lo que está dentro de la raíz. Mira que afuera tienes un X al cuadrado. Entonces recuerda algo poderoso que tiene que ver con lo que para nosotros serían las derivadas de términos que están en el denominador. Piensa en lo siguiente, si yo tengo 1 sobre x al cuadrado, si tú querías derivar esto, ¿te acuerdas que lo que hacíamos era que esto primero lo representábamos como, eh, como x a la menos 2? Si eso es x a la menos 2 y tú derivabas eso, bajabas el menos 2 multiplicando, restabas 1 el exponente, o sea, por ahí era mejor. Entonces, bueno, en ese caso, vamos a ver un momentico, si, la si lo que vamos a buscar es la derivada de esto, pues es la derivada de esto. ¿Y qué hacíamos? Eso es menos 2, por x a la menos 3 o sea, en el fondo es como decir menos 2 sobre x a la menos 3 la, eh, sobre x a la 3 sería la derivada hmm. a ver deja esto en reposo un momentico recuerda cómo, mira cómo las derivadas están conectadas ¿qué pasaría si nosotros hacemos lo siguiente? ven acá a ver, qué pena con la besita. ¿Te acuerdas cuando nosotros hacíamos la, en límites, allá en el tema de límites, los factores comunes, el factor común de la potencia mayor dentro de la raíz? Si nosotros sacamos el factor común de la potencia mayor, o sea, x al cuadrado, x al cuadrado estaría multiplicando a 1 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? Y afuera tenemos un x al cuadrado. Y si eso es así, mira que tú puedes separar, ¿ok? Yo voy a, colocar, voy a copiar este momentico acá para traérmelo aquí abajito, tú podrías separar esto en dos raíces, ¿sí o no? Tú puedes separar esto en raíz cuadrada de esto por la raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de x al cuadrado aquí para nosotros, eso sería x técnicamente por x al cuadrado, pues al final esto sería en el denominador tener un x a la 3. O sea, a esto le faltaba el de x, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente para nosotros es la integral de quién, ¿no? ¿La integral de quién? En este caso, vean para que un momentico. Vamos a copiar y colocar esto aquí abajito. Déjame borro de acá esto. Borramos de acá esto. Y técnicamente lo que quedaría dentro de nuestra raíz para nosotros es solamente ese 1 más el 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? Y afuera, ¿qué está quedando? Un x a la 3. Lo estoy haciendo detalladito para que tú puedas ver cómo quedaría el proceso. ¿Ok? Cómo quedaría el resultado, que es lo que básicamente aquí influye en el fondo. Entonces mira que lo que te quise decir, este es X, que al multiplicarlo por este X al cuadrado que está aquí. Esto es X. Por X al cuadrado queda ese X a la 3. Y dentro de la raíz queda este término que es esto que está aquí. Eso fue lo que hice. ¿Sí o no? El resto fue maquillaje, ponerlo bonito, bla, bla, bla. Y... ¿Eso como para qué? Dirás tú. Es que mira lo que está sucediendo aquí. Que si tú ahora el cambio de variable dices, ¿te acuerdas del cambio de variable que habíamos dicho hace rato? Si el cambio de variable es 1 más 1 sobre x al cuadrado, deriva de eso, pues. No es lo mismo que agarrar y tener la derivada de 1 más x a la menos 2. ¿Cuál es la derivada de eso? Ven acá, golazo. Porque du sería en ese caso menos 2x a la menos 3, ¿sí o no? Menos 2x a la menos 3 de x. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque mira quién tienes ahí afuera. x a la 3. O sea, ya va. ¿Tú me quieres decir a mí? Sí, sí, sí, te quiero decir eso. Te quiero decir exactamente eso. ¿La tomaste? Mira que este x a la 3 que está aquí abajo. If you want... Tú lo puedes colocar arriba, diciendo qué? que eso es x a la menos 3. Y mira que si tú quieres, teniéndolo así, sería una es una elegancia, es una belleza tener ese cambio de variable que se nos acaba de presentar. Y eso en el fondo es porque tenemos raíces involucradas y podemos aprovecharnos de esa expresión para, para que matemáticamente sea mucho más sencillo. Hago un recuento rapidito, esto que está aquí arriba es igual a esto, no hemos hecho integral, de aquí para acá es álgebra, ¿para qué? Para que el cambio de variable te funcione, punto, con prácticas que se van adquiriendo estas cosas. Ahora bien, mira lo que te quiero también plantear, este de x yo lo puedo colocar aquí afuera y este lo puedo poner aquí multiplicando, ¿sí? Y el cambio de variable queda mucho más sencillo, ¿te gustó? Mira como en el fondo si u es lo que está dentro de la raíz, que es 1 más x a la menos 2, aquí estaría básicamente casi casi la derivada. ¿Por qué? Al final, ok, el 2, ¿dónde lo colocamos? Pues el 2 estaría ahí, para nosotros estorbando, entre comillas. Pero entonces, hacemos nuestro cambio de variable. Plantéalo. Ya lo, ya lo escribiste. Pausa el video y lo escribes Entonces aquí mira que básicamente sería... ¿La integral de quién? De 1 sobre la raíz cuadrada de u. ¿Sí? ¿Por quién? Observa que aquí tienes x a la 3 de x. Y de x, o sea, si tú te pones a ver, te falta un menos 2. O sea, de lo que tenemos allá, atención, aquí lo voy a escribir. De u es igual a menos 2x a la menos 3 de x. ¿Qué quiere decir? Que este pedacito que está acá, si yo paso ese menos 2 a dividir, ¿Ok? Mira que si pasamos ese menos 2 aquí a dividir, básicamente podríamos ya hacer la sustitución. O sea, x a la 3 de x es de u sobre menos 2. Y si tú quieres, como es de u sobre menos 2, yo te sugeriría que lo escribas afuera de la integral. ¿Sí? Porque al final esto sería menos un medio, ¿sí? Menos un medio... Ya el menos 2 lo estoy tomando en cuenta, el negativo también. O sea, el menos 1 medio lo estamos tomando en cuenta y colocamos esto acá. Y ya hicimos la sustitución completa. Entonces, en, el, en ese caso, nuestra integral quedaría así. Observa, por favor, que sería 1 sobre la raíz de u. De u entre menos 2 o menos de 1 medio, que aquí técnicamente saqué el menos 1 medio para afuera. Y esto, pues lo integras normalito, esto es... U elevado a la menos un medio, le sumas 1 al exponente, el resultado lo colocas dividiendo, sacas tu cuenta y le das play. Entonces, atención, esto es lo mismo que la eh, menos un medio, como te estoy planteando, menos un medio de la integral de u a la menos un medio de u, le sumas 1 al exponente, cuidado con los signos, cuidado con todo lo que vas teniendo de resultado, recuerda que... Lo que obtienes al sumarle 1 al exponente, eh, aquí se escribiría 1 sobre ese valor, ok, el resultado del exponente final. Y mira que tendría u elevado a menos un medio. Menos un medio, tú le sumas 1, da un medio positivo. Entonces, ese resultado lo colocamos aquí. Y aquí sería u a la un medio positivo. Ok. Y a esto le sumamos c. ¿Qué sucede aquí en esta en ese en esas operaciones, muchachos? 1 sobre 1 medio, esa, esa cuestión es 2. No vengas tú, eso, eso es 2. Colocamos aquí el 2. Y el 2 dividiendo se cancela. ¿Qué sobrevive en el fondo? Un negativo y ya. Entonces nuestra integral, nuestro resultado sería menos u elevado a la 1 medio más c. ¿Y quién era u? 1 más x a la menos 2. Y recuerda que esto, estaría, esto es un radical que en el fondo es una raíz cuadrada. Entonces para nosotros nuestra integral es menos la raíz cuadrada de u más c. Devolvemos el cambio variable, ¿les parece? Devolvemos el cambio variable. Y aquí básicamente el resultado de lo que nosotros estamos buscando es la raíz cuadrada de 1 más x a la menos 2 más c, que es lo mismo si tú quieres seguir profundizándolo, es lo mismo a menos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x al cuadrado más c. Y si quieres seguir trabajándolo, de verdad, no pasa nada. Menos ¿quién? x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué hice? Sume las fracciones, esas que tenemos ahí, más c. Entonces, mira, diferentes formas de plantear lo mismo en el fondo. ¿okay? Entonces, simplemente vamos a cerrar nuestro ejercicio diciendo que esta integral, esta integral que tú ves acá, el resultado sería, primero es negativo y lo puedes escribir como cualquiera de las expresiones que están allí. ¿okay? Cualquiera de las expresiones que están allí arriba son expresiones equivalentes y con eso cerramos nuestro espectáculo plus ejercicio. Espero que te haya gustado esta integral, este ejercicio. Te invito a que derives esto para que veas que el resultado es lo que está dentro de nuestra integral. ¿Te gustó? Entonces, bueno, aquí está el recuento. Aquí está todo lo que hicimos en este ejercicio. Espero que te haya gustado el cambio de variable. Activos porque al final por ser un término, el x al cuadrado que estaba en el denominador, nos apoyamos de que cuando tú derivas x a la menos 2, termina siendo x a la menos 3 y por eso el factor común nos favorecía. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.